She's not just my friend, okay? She's my best friend she a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on dance come back, and she's my best friend. She a real bad bitch, she got her own car. She don't need no bitch in a Pues sí, como te decía Los clip son para los videos mm. <laughs> es que ayer iba a editar, uh, editar Pero medio soñito, así que mejor no de mí ah, o sea que uh voy -huh. uh -huh. y ya se directo bueno pues sí, sí como decía vamos tal vez oh, mira hay que ir en esos autos magníficos cada quien sabe en el suyo o, o sea sí, manejar tu strong tienes que me manejar ya me va a llevar la pura mierda sí no me han traído el mío aunque sea no mami <risa> ¿Eh? ¿Dónde está? Vale. Por cierto, creo que puedo disparar, eh. Casi. ¿Sí? Ah, sí. Puedo disparar. Joder, pensé que tenía turno Vale, tú sigue el camino, María. No, tú estás siguiendo a ti, Bueno, ya no estás, ya no estás. Bueno, mejor sigue el camino, María, que yo me voy por atrás. Ah, es del otro lado, que pendeja, eh. La pendeja. La pendeja. El pendejo. El pendejo. Bueno, voy a intentar no morirme. Puede. No. Vente para allá, viejo. Que agresiva. Ya me di cuenta. Pobrecito viejo, no tenía nada que ver aquí. Ow. Ah, también tienen misiles. ¿Sí me dieron. No, o sea, para que los pongan, porque creo que tenemos que ir a destruir cosas. Creo, eh. Creo. No estoy seguro, pero si nos dieron esos autos es por algo. Tal vez. Y por qué nos dan dos si yo no sé manejar, güey? bueno. Porque son dos, tal vez. <risa> No soy seguro, eh, pero somos dos, eh. No... Bien que sabes contar, eh, y yo creo que ya te vi. Joder, ¿ya llegaste aquí? Ah, no, me sí, viste en el mapa, pero a mí no. Nooo, te vi? Sí, sí. Yo dije que sí, hostia. Si sí me revisto yo se No, no, no, no, no. El agua, no. ¿El agua? Tenemos que ir a reventar cosas, mira. ¿El agua? O sea, o sea, a dónde chingados hay que ir, güey? Quiero dispararle a esos. ¿A quién? Es? ¿A esos? Los de rojo. No sé si te estoy siguiendo a un pendejo no. o te estoy siguiendo a ti, joder. Tú a tú. Creo que ya va alguien, que si, sí, si, sí, si, sí, van para allá Al combo y a Puta mierda Dime más que el que estoy persiguiendo es a ti, cabrón oh. okay. Hostia Ah, lo destruí, toma Si no, si no sabes, pues sigue en el capítulo ya. No voy a seguir, güey? Sí. Pues sí. Ya no sé ni qué estoy haciendo, Alex. En serio. ¿Y yo, por por mi vida y yo. ¡Uy! ¡Ah! Son estos güeyes. ¡Ah! Ya comprendo. ¡Da la vuelta, pendeja! Espérate, güey. Aquí para el otro lado. Va, espérate. Mira, viendo a quién chingada me estaba disparando, güey yo me los jodí a todos. No lo tuve, no lo tuve. Pinche embilleza. Joder, <ríe> oh, sí, hay que irme por abajo del agua así. ¿Me quiero ir para acá abajo en serio? ¿Eh? Espérate que voy a ir en. Lo confieso, acuático. Pregunta serio. Ah, te haces? No, es un... qué guapo. Ah, ¿te conviertes en, en acuático? O sea, ahí te, te va a decir unas letras. Espérate, güey, que no mames. Pues sí, ¿qué, ¿Qué cuentas? de nuevo, nada. Que está ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Cuenta, ¿qué pasó? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, como cuenta. Uy, ya llegué el punto, ¿y tú? Ya casi. Vale, me falta... pocos kilómetros. Medio kilómetro. Y ya estoy a 27 metros bajo bajo el agua. 40, 50, pues ya primer punto señal acústico. Se Vale, estoy escaneando. Tú, tú, tú. primero, listo. Vamos a por el segundo. ¿Qué sería este. Pues ¿qué cuéntate tengo Nada, ah, que escaneando... Y ya me estoy dando el gusto. ¿Y qué escaneas a todo esto? Yo estoy escaneando un submarino. Escaneando... no me recuerdo cómo se llaman estas cosas. Restos, supuestamente. Vale, si no sabes el nombre, abajo te dice. Por si no sí, por eso. ¿Qué crees que dice? ¿Pero restos de qué? De no un sé, avión. No güey. Tal... Dice restos de un. Sí, yo creo que de un avión. Ah, okay. eh, creo que su... ah, okay. No quería disparar, güey. A ver. ¡Ah! Pues, espera, tengo que subir más porque eso, eso, eso está bajando mucho. Es... ¡Ah! Tengo que saber ya también, güey. <ríe> Yo bajé mucho, la verdad Ahí está Esto está ir en la parte trasera Del submarino Acuático porque <ríe> no hay voladores, ¿no? <ríe> ver... Listo, ya oh, Tenemos un minuto para ir qué? Un minuto 23 segundos, dice Ah, ah, bueno, eso Ay. me hizo aquí. A que no me dice nada, tranquilo. Ah, corre, no, es, ah, no, dice, sales sin un marido. Una ah, no, hueva, cabrón. ¿no? Ahora tenemos tiempo, qué chingados. ¿Sales palo, no es como que sabros. así de que esté tan... tan como el la lugar, pero... no sé. Vale. ¿Ya te Ya, se le ha faltado uno, tranquilo. Vale, vale, vale. Ah, dice, vale, ya se me quitó el tiempo las redes de bancos y estado, no todos los espadares... Que... Ah, bueno. ese decía que tenía que salir hacia... Bueno, irme lejos del submarino porque había... Eh... ¿Cómo digo? No, no, no. Había matones eh, rusos que me podían explotar el, el auto. Ah, ya. Yeah. Y podría morir ahogado. Eso es lo que me trató decir Lester a eh Ahí para arriba. Ahí para arriba. ¿Qué? Ok, yo ya voy por el punto marido. Yo ya casi voy por el mismo marido. ¿Terminamos, ¿Terminamos a, al mismo tiempo o, o se ve. Yo creo que sí, al mismo tiempo. O sea, lo que yo me tardé un poquito más porque me costaba un montón llegar al punto donde tenía que estar. Okay. Vale, pues, voy a estar aquí esperando a ti. Ah, ya llegar ¿Cómo sale el agua? ¡Tarán! Ahora sí, vámonos. Vale, vamos por el punto morido. Y si sí, ya te sale, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale, te pido que sigas el camino porque. Vale, algún tonto trató de saltar y se le destruyó el carro. Ajá, vale, déjame. Quiero pelear, no quiero pelear. Claro que ¿Qué Ay, otra vez, ya vienes a chinar con okay. ¿Pero vale? No, ahora, señorita. Si te comes Ay. mi rey, te rompo el sitio. El gatón, el gato, va a ser te sientas, yo no miro nada. Oye. ¿Te vas a encontrar o no? Ya no miro el punto porque no... Ay, ya me chingón como es la manegua Sí, puente Es aquí Por fin ¿Listo? Oh Sí Por favor Dime sí, que sí Bueno, nuestros mineros no ya volvieron Hace poco, poco. Bueno, No se pongan... Hostia pues oh, espera que termine la misión, ¿no? ¡A huevo! <ríe> Listo Misión superada ¡Joder! ¡Ali! ¿Cómo que Platino? Bien, yeah, soy mejor <ríe> ¡Joder! Ok I used to be to no good No good, ey.